¿Qué pasó? Jaja, no me voy a donde que tú estás. Espérate, rebotido, dice. Espera, abrazado. Ando ready pa' la guerra. El que no me cree, no me pa' El que no me, cree, no me crea. Ando ready pa' la guerra. El que no me cree, sabe que me clavo a su guerra Ando ready pa' la guerra. El que no me cree, pa' que no me crea. Ando ready pa' la guerra. El que no me cree sabe que me clavo a su perra El cabrón dice que voy a ser un pandillero No sea mal hablado y de puta voy a hacer lo que yo quiero Tengo dos espejos pero ninguno me reflejo Ando ready El que me odia la aparezco con pesadilla como Freddy Yo no amenazo, tampoco yo lo nombro Pero da la mano y quieren hasta el hombro Evito los problemas pa' que no le perro Se Amenazan diciendo que eres barrio pero nadie te conoce Sabes que te mando un doce Porque yo ando ready Ready. <risa> Ando ready para la, no no pa la, no pa la guerra. El que no me cree, porque no me crea. Ando ready para la guerra. El que no me cree, sabe que me clavó a su perra. Ando ready para la guerra. El que no me cree, porque no me crea. Ando ready para la guerra. El que no me cree sabe que me clavo a su perra A nadie yo le temo Si me quedo me voy el infierno De las dos formas me quema Escucha bien el tema Yo no soy delincuente Estoy dañado de sistema Evito los problemas Lo tengo en dilema Yo no soy problema El problema eres tú Soy calmado a veces divertido como escudo A nadie va a matar De en un bar, no grites socorro Yo no me cabreo, yo me zorro Como Brian nunca ando solo Escribiendo a la vez prendo un porro 20 años pero como morro Me quiere matar a nadie me le corro Tarde o temprano la vida te la cobro Ando ready pa' la guerra a la vez me clavo a tu perra Ando ready pa' la guerra Pa' que no me cree pa' que no me crea Ando ready pa' la guerra el que no me cree sabe que me clavo a su perra Ando ready pa' la guerra El que no me cree, ¿por qué no me crea? Ando ready pa' la guerra El que no me cree sabe que me clavo a su perra Mi vicio es la music pero a un cuarto un music, el papá de los pollitos Encerrado no escucha y grito le meto un par de quito. Actúo yo no soy perico, lo tengo pero loco desde el barrio, niños sacamos con un el poco Me señala tu cara de ese foco, retumba la bocina. Tu flot de mierda soy el que lo cocina. De mí solo sabe Dios y la vecina. Ando ready pa' la guerra. El que no me cree, pa' el que no me crea. Ando ready pa' la guerra. El que no me cree, sabe que me clavo a su perro. Ando ready pa' la guerra. El que no me cree, pa' el que no me crea. Ando ready pa' la guerra El que no me cree sabe que me clavo a su perra está produciendo desde la casa solo cabrón ya tú sabes ah, que tú eres aquí que tú eres allá La nah, última hora tú no eres nadie puta Ya tú sabes cabrón No hay nada más que decirte Ando por ready pa' la guerra Ando por la guerra Andamos reír, andamos reír, andamos reír para la guerra